Ella. Bueno, buenos días, estamos en la ciudad de la Tahuanta. El motivo de que estoy aquí es para entrevistarle al entrenador José Caicedo para que nos explique más sobre el tenis. Gracias, bueno. La primera pregunta ¿qué es para usted el tenis? Ya. Sí. Eh, el tenis es uno de los deportes más fáciles que hay en el mundo. Eh, todos podrían practicarlo si es que los costos cambiarían o los paradigmas que en el tenis se cambian. ¿A qué edad se puede empezar a entrenar el tenis? A ver, eh, normalmente un jugador empieza a los seis años. Sin embargo, el tenis puede eh, empezarse a cualquier edad. Una persona adulta puede iniciarse como jugador de tenis y uh, poco a poco puede adquirir el el nivel que requiere para un jugador de competencia. ¿Cuál sería la edad eh, tope que para dejar de entrenar tenis? Bien, yeah. hay personas, ah, ya, yeah, ok, eh, profesionalmente lo ah. estás hablando, ok, profesionalmente se empieza a los sí. 10 años, cuando empiezas a jugar ya tus primeros torneos, luego las categorías van de 2 dos, de, dos años después, 12, 14, 16, 18, juveniles y de ahí viene ya profesional. Normalmente un jugador profesional está terminando su carrera a los 33, 34 años, en este momento uno de los mejores jugadores como Roger Federer está sobrepasando a los 33 años pero sin embargo sigue siendo uno de los cuatro mejores del mundo. Mientras él se mantenga entre los 50 mejores del mundo seguirá jugando. Entonces pues vamos a ver hasta qué Estilo. récord nos permite llegar él. ¿Qué aspectos considera más importantes para formar a un tenista? Ya, se requiere una buena actitud, un trabajo psicológico también eh, porque el tenis es un deporte donde se trabaja mucho la parte emocional entonces sí necesita mantenerse una buena estabilidad en la parte psicológica, en la parte emocional para poder desarrollar un jugador de competencia. Eh, ¿Considera el tenis un de parte desde el aspecto de la En la parte física no, porque un niño que está en una escuela de 6, 7, 8 años en una primera instancia puede empezar jugando desde cerca hacia atrás y eso le permite a él controlar el juego y, y divertirse con el tenis. Ya cuando entramos en una etapa más competitiva, hay muchos detalles eh, específicos como la coordinación, la relación de la fuerza, entonces eh, eso sería lo difícil. Sin embargo, eso se puede ir trabajando y eh, la mayoría lo puede, lo, lo puede desarrollar fácilmente con el día. ¿Qué aspectos de la condición física se debe trabajar en este Principalmente, o en etapa inicial, la coordinación. Después, la flexibilidad. De ahí tenemos eh, muchos eh, desplazamientos cortos, entonces es velocidad de reacción la más importante para el equipo. ¿En cuánto tiempo más o menos se puede ya aprender a jugar tenis? Hay personas que se desarrollan muy rápido, depende de la condición física que tienen también, pero en dos o tres meses ya están jugando partidos desde el fondo de la cancha, pero ya para desarrollar un jugador profesional sí se necesita... Eh, el tope, digamos, empieza a los 6 años. El tope máximo que va a tener es en de en los 16 años. Entonces, desde ahí en adelante podrá seguir manteniendo ya su, su, su potencia, su fuerza y, y, y mantenerse dentro de, de, del juego profesional. ¿Cuáles me podrías explicar algunas técnicas sobre el tema? Las técnicas, facilita. Derecha, izquierda, las goleas, que son golpes sin, sin bote. El smash, que es la parte cuando le pegas a la bola arriba y el otro te la está lanzando. Y el principal, que es cuando tú tienes que poner la bola en juego, que es el saque. Entonces, eso es lo que... los seis golpes básicos serían esos, ¿sí? El saque, derecha, izquierda, olea de derecha, bola de izquierda y el smash. ¿Cuántos se El desarrollo de un partido es dos de tres sets. ¿Sí? Un set se juega a seis games. ¿Sí? Cada game tiene cuatro puntos mínimos, que viene a ser 15, 30, 40 y game con seis games haces un set y dos sets sería un partido. Si empatan uno a uno, irían en el tercero y definitivo. ¿Y cuántos kilómetros correr en un partido profesional? Bien, en un partido profesional sí, hay un promedio de entre 2, 10 y 15 kilómetros en, en, en carrera. Solo que son en espacios cortos y hay también tiempos de, de recuperación. Normalmente juegas un, un, un promedio de 30 40 segundos rápidos y luego tienes un, un descanso de 20 segundos así, no es una carrera continua, pero eh, si sumáramos todo eso, sí estamos corriendo entre ellas ¿no? que... eh, Finalmente, ¿qué significa para usted ser un entrenador de tenis? ¿Cómo se define usted? Wow, gracias, el... a ver soy un entrenador que trabajé mucho con jugadores de alto rendimiento y hay que ser muy exigente con ellos sin embargo hay otra etapa del tenis también que es la inicial, y en esta etapa inicial normalmente uno tiene que hacer que el tenis sea de que el tenis es difícil, que solo pueden practicarlo las personas que tengan un club o algo similar. En realidad en una canchita de básquet podemos poner 12 canchas de mini tenis y hay 24 o 48 niños jugando a la vez. Entonces sí me refino como un entrenador que, que, que quiere ver más jugadores de tenis. No solamente que haya uno o dos que nos la ¿Y qué ha sido para usted el momento de mayor satisfacción como entrenador? como entrenador? Ok, tengo varias, pero una de esas es que mi hijo juegue tenis. Entonces, él, eh, a pesar de que yo fui muy exigente con él, él, él disfruta jugando tenis. Eh, un domingo siempre está jugando, siempre está haciendo deporte y eso es bueno para mí. La otra es, eh, hay muchos chicos que han salido a nivel internacional, han podido obtener becas universitarias fuera del país, y ahora son profesionales y son mis buenos amigos, siempre pasan por aquí. Uh, también otra es que los chiquititos que, que, que aprenden a jugar tenis nunca se olvidan de ti. Entonces eso es bueno, pasan por aquí, te pasan saludando, te pasan a dejar una, un agua aunque sea, pero es, es muy bonito y agradable tener, tener tantos amigos Muchas gracias Luis. Ya, gracias a ti. Que te muy bien. Gracias. ¿Ya? Gracias Luis. Sí. A ver ahí Ahorita vamos a ver un